Hola, ¿cómo estás? Soy Sergio Molina, asesor inmobiliario desde el 2008 aquí en el estado de Yucatán. Te presento a continuación esta casa muy interesante con un precio de 1.630.000 pesos en privada en el municipio de Concal, a unos minutos de la ciudad de Mérida. Es una casa con 160 metros cuadrados de terreno, 8 de frente por 20 de fondo. Los metros cuadrados de construcción son 92. Eh, la cuota de mantenimiento es, son 950 pesos mensuales. Un fondo de reserva de 2 mil pesos. La ubicación en Concal, hay centros comerciales, universidades y hospitales a 15 minutos de distancia. Además, al ser una de las zonas con muy alta plusvalía, es una excelente oportunidad de inversión para crecer tu patrimonio. A continuación te doy las características de la propiedad, planta baja, tiene cochera para dos autos, sala, comedor con vista al jardín, cocina con isla, medio baño de visitas, patio de servicio y pasillo lateral de servicio. La planta alta cuenta con una recámara secundaria, baño completo y recámara principal. El método de pago es un apartado de 10 mil pesos, enganche del 20% y el saldo de 80% es contra escritura disponibilidad y precio sujeto a cambio sin previo aviso entonces como puedes ver es una casa sencilla con un precio muy accesible para la zona de alta plusvalía y la ubicación es muy interesante ya que tiene cercanía con la ciudad de mérida y con el puerto de chicchulub así que si deseas más información contáctame en la descripción dejo mis datos. Me dará mucho gusto atenderte. Gracias. Que Aquí por esta zona está la plaza comercial más visitada, que se llama Plaza Altabrisa. Entonces tenemos aquí también varios comercios, comercios varios. Y este es, podemos aquí señalar lo que es el periférico. Entonces cruzando el periférico tenemos esta, esta carretera esta carretera es Mérida-Motul, entonces y luego aquí hay una desviación, como podemos ver, que nos lleva a Concal. Hay otra alternativa para no entrar a Concal y entrar por esta vía, es donde se encuentran los desarrollos. Como tú puedes observar, la gran ventaja que tiene eh, esta casa que yo te estoy ofreciendo, que hay una, un acercamiento, carretera mérida Chichulú o concal Chichulú y que te lleva a la playa. Entonces, imagínate tener tu casa a unos minutos, serán unos 25 minutos, 20 minutos de, de la casa donde yo te estoy ofreciendo hasta la playa, serán 20 minutos, o sea, 20 minutos de Mérida, 20 minutos de de la playa de Chichulub. Entonces, estamos hablando que está a la mitad. Aunque aquí aparezca más corta la distancia en kilometraje, tal vez, a Mérida, pero hay mayor tráfico. A mí me gusta manejar más tiempos que distancias en kilometraje. Entonces, como podemos ver, pues es una carretera más... Eh, con menos tráfico a comparación de esta carretera que es Merida Progreso, ¿sí? que es paralela a la de Concal-Chichulub. Entonces, como puedes observar, entonces yo por eso comento que es más, en cuestión de tiempo, es más corta la distancia de Concal a la playa de Chichulub. Chichulub es un puerto con mucha demanda porque. La gente local tiene ahí sus casas de playa, también cuando es temporada de verano, toda esta zona está, tienen las sucursales de restaurantes, antros y demás que tienen en Mérida, solo en la temporada de verano, vacaciones de verano.